Esto es el top ico de zombies. En este top 5 hablaremos de los top icos de las películas de zombies. Todos los que, bueno, solo 5 pero, porque es un top 5, pero son tópicos. Así que, bueno, ya sabéis lo que haremos. Empezamos, en el número 5 el tópico es en que si tienes un hermano o un mejor amigo que es infectado Tendrás que matarlo tú, sí, tú mismo, no se puede suicidar Y, mí, y es más, encima te, te dice, no, ya los, yo ya no seré yo, yo no soy yo, soy un monstruo, no sé qué, no sé cuántos Mátame por favor, mátame y te dice esto y tienes que matarlo tú, no se puede suicidar es muy cabrón, eh Y dejarte en paz mientras te escapas No te puedes dejar ir, no te puedes escapar mientras eso Mientras él se transforma o se suicida y tú te, te deja tranquilo, no Tienes que matarlo tú, por cojones Spoiler. No, es broma. Al final de la película, cuando te escapas con un coche o lo que sea que hayas piado por ahí, tú tienes un coche blindado o lo que sea, ¿no? Pues entonces, con ese coche lo que haces es escaparte y vas a otro sitio porque te piensas que estarás seguro. Y sí, justamente también está plagada de zombies para poder hacer una secuela. Podría ser diferente, ¿no? Tú te escapas, no hay ningún zombie, no sé qué, no sé cuántos, pero de alguna manera u otra estás infectado, eso molaría más. Así, ah, no he dicho que estamos en la posición 4 del top. Número 3. Los zombies siempre son tontos. Sean infectados o no, los infectados son más listos, pero siguen siendo más tontos que tú. ¿Por eso buscan cerebros? Creo que nos habíamos quedado en el número 2 Los zombies son malos Pero no malos en el sentido Oh, qué malo que soy, te voy a matar No, eso no su uh, Como están muertos, necesitan comer, cerebros... Son los malos de la película Bueno, no es el caso de Paranormal, que podría ser una excepción El tópico 1 de Zombies es que casi todas las películas son iguales, o sea, tienen, siguen la misma línea, aunque hay algunas excepciones y algunas variantes, y si no siguen todos los tópicos que tenéis en, esta, en este top, al menos siguen alguno de estos, ya lo veréis. <risa>